El Parque Eólico La Esperanza está sujeto al control del Programa de Vigilancia Ambiental. Este programa, que lleva a cabo el Grupo ACCIONA, garantiza el cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras para salvaguardar los sistemas afectados. Uno de los sistemas afectados es la Sierra de Pela, al noroeste del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. En la Sierra de Pela podemos encontrar en su hábitat natural al buitre leonado. Esta especie es una de las afectadas por el parque eólico La Esperanza. La Universidad de Alcalá de Henares se encarga del estudio que data y motoriza las pautas de comportamiento del buitre leonado. El estudio que desarrolla la Universidad de Alcalá de Henares pasa por varias etapas. Principalmente para atraer los buitres al muladar de Galve de Sorbe se realizan aportes periódicos de alimento constituidos por menudos y subproductos cárnicos de la empresa Embutidos Atienza. Cuando los animales se acostumbran a comer en el muladar, se instala la trampa que realiza la captura de los buitres. La trampa es un capturadero portátil de unos 40 metros cuadrados que permite la captura simultánea de hasta 130 aves mediante un sistema de varillas oscilantes. Estas permiten la entrada progresiva. Las aves comen en grupo hasta que el recurso alimenticio se agota sin darse cuenta que están encerradas. Es necesario realizar visitas periódicas para controlar si se ha activado y comenzar los trabajos de marcaje y toma de datos. El marcaje de los buitres es uno de los principales objetivos del estudio. De esta manera, se individualiza a cada uno de los ejemplares capturados. Cada ejemplar lleva dos tipos de marcas, la anilla metálica oficial y un par de marcas alares. Estas marcas son de lectura dorsoventral para que se pueda identificar a los buitres tanto volando como posados. Están fabricadas con lona de alta resistencia al desgaste de la lluvia, el sol y el rozamiento. Cada individuo capturado también es datado, determinándose su edad a través de caracteres como la forma y el color de las plumas, el pico o el iris. Una vez marcado y tomados todos los datos, se fotografía cada individuo y se libera para que continúe con su actividad habitual. Toda esta información recogida es incorporada a la base de datos del programa AMS. De esta manera, cualquier persona que observe un ave marcada puede saber los detalles del ave, el lugar de marcaje o las fotografías. Esto permite documentar y certificar las pautas de comportamiento de las colonias del buitre leonado, saber así si las predicciones efectuadas en el estudio de impacto ambiental son correctas y encontrar un punto de equilibrio para la convivencia de esta especie y la necesidad de reflejar la problemática ambiental.